de soluciones que ellos dicen sobre el vertedero que eh, ustedes saben el problema que ha habido con la basura aquí en los últimos tiempos m miren ahí, miren ahí señores eso, ese, miren en qué condiciones está la carretera para llevar eh, los camiones a la basura, eso es un desastre esa es una de las razones de la lentitud entre otras, para para, para poder eh, resolver problemas, claro, porque ese vertedero está en un sitio inasequible, eh, eh, los camiones se dañan continuamente, ese es un gran problema que tiene Macor y eso no es fácil. El ayuntamiento, claro que debía de, de, de resolver eso, claro, miren, miren eso, ahí. para allá hay vertedero, para allá hay vertedero, y, y, y camión que se mete ahí, dicen ellos, camión que se daña, es una cosa increíble eso. Eso no tiene madre, men. Eso no tiene madre. Buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mamá. Bien, un placer. Ah, pero no habla. Eh, eh, eh, tenemos que, eh, que ser rápidos porque ya el tiempo lo tenemos. Entonces vamos para la zona ahora. Vamos para ir a la zona, señores. Esto... La oportunidad que no se da todos los días 25 25, 26 y 27 La Cueva de la Maravilla La Isla Saona La playa de Bayaíbe Y la piscina natural Caso único en toda esta región Ahí está a la mitad del mar Señores Y le da por las rodillas Eso, eso hay que verlo Eso, eso no se lo puede contar nadie Eso tiene usted que ir y verlo usted con sus propios ojos Llame a Gilberto Abreu Al teléfono 809-774-9484 Porque quedan poco cupo ya Nos vamos el próximo viernes Que ese viernes no estaré yo aquí, men Porque va a ser mi tercer viaje Porque nunca me canso de ir a la Isla Sabona Así que entonces Señores, hay un tema Que yo quiero tratar y es el tema de una decisión que anunció el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, sobre la prohibición, dándole 100 días a los agricultores que puedan estar haciendo agricultura en el área protegida de Valle Nuevo, que ya en una ocasión el doctor Francisco Domínguez Brito, en el gobierno de Danilo Medina, que fue ministro de Medio Ambiente, eh, lanzó un operativo de expulsar los agricultores que estaban metidos violando la ley de Medio Ambiente y de áreas protegidas. Pero es la pregunta que mucha gente se hace. A los infelices campesinos... Que ellos, los diferentes gobiernos de este país, permitieron, como lo permiten siempre en los asentamientos humanos, como permiten en las aceras de las calles, que después entonces o sea, lo permiten que la gente se robe las aceras de las calles, lo permiten que hagan negocio y después para quitarlo no hay diablo quien lo quite. Porque ya ahí entra en juego un problema social. De una gente que se busca la comida y que usted no puede tirarlo a la calle así. Gente pobre que tiene muchísimos años haciendo agricultura ahí en esa zona. Pero ¿qué es lo que más llama la atención? Tanto de Orlando Jorge Mera, ahora como en aquella ocasión de Domínguez Brito. Oh, que ahí hay muchísimos ricos, políticos, militares y empresarios que tienen villas y que tienen cabañas y eso no lo sacan. Eso no lo sacan. Ahora en el comunicado que tiró Orlando Jorge Mera, ¿no habla de esa gente? Porque esa gente parece que son intocables. O oh, para... Debo decir que Valle Nuevo es la cuna de varios ríos importantes, entre ellos Nizao y Ayuna. Ahí es que nacen, en Constanza. Y yo creo que la medida es buena. Pero la medida es buena en la medida primero que se le busque... Sitio a esos campesinos Tú no puedes tirarlo a la calle Después que ellos tienen tantísimos años ahí Y hay que sacarlo Pero usted tiene que buscarle sitio Pero y el asunto De lo que tienen Villas y Cabañas Esos ricachones En la misma área protegida De Valle Nuevo Hoy por qué Orlando José Mera no menciona eso Y Francisco Domínguez Brito En la ocasión aquella Que quiso actuar Tampoco habló de de, de de esa gente entonces eso es un problema señores buena tarde buena tardes Buenas omar sí. Sí. adelante yo, yo, mirando bien la, yo mirando bien la carretera de ese ahí pero eso eso le debe tocar seguro a los gerentes de Movisoluciones soluciones porque eso es un contrato por yo no sé cuántos años no mi hijo eso eso, eso, le, es. eso eso le tiene que tocar al ayuntamiento porque el ayuntamiento es que tiene que arreglar la calle para que llegue ahí. Eso se cae de la mata. Pero, pero entonces, ¿qué se está beneficiando de ese, de ese habitadero? ¿Son ellos Movisoluciones? Mira, yo entiendo que debe de ser. No sé cómo dice el contrato. Pero yo entiendo porque en definitiva, quien está perdiendo es el pueblo de Macorís que está lleno de basura. Y uno de los alegatos con ese video de Movisoluciones es que los camiones se le dañan la pieza cuando va para allá entonces el, la sindicatura independientemente de soluciones es la responsable de garantizar la limpieza ¿tú sabías eso? aquí en la población en definitiva porque ya en este caso el ayuntamiento sí tiene que reclamarle a soluciones pero la ciudadanía del ayuntamiento la, la ciudadanía no tiene que ver con más nadie es el ayuntamiento que tiene que mantenerle la ciudad limpia, ¿tú me entiendes? entiendo yo eso es lo que establecen las leyes. Los ayuntamientos están para mantener la ciudades limpia. <risa> Olvídate. ¿Es así, Pitágoras? Olvídate, ahí no hay nada que... Los ayuntamientos, una de sus funciones principales es la recogida de basura. La principal, la principal. Y ellos, los ayuntamientos, tienen que crear las condiciones para que eso se dé. El pueblo no tiene que ver si Movisoluciones. Es al ayuntamiento que le va a reclamar. Tú no ves que aquí la gente llama. ¿Y a quién es que le reclama a la gente? Es a la sindicatura. La gente no tiene que ver con Movisoluciones. Es a la sindicatura. Ahora, la sindicatura tiene que reclamar a Movisoluciones. Mire, yo le pago tanto por un contrato. Vamos a ver si se está cumpliendo o no el contrato. ¿Tú me entiendes? Sí. Adelante, que es que tengo poco tiempo ya, mi hijo. Pero eso es lo que estoy diciendo, más el ayuntamiento debe reclamarle de a Soluciones porque son 5.5 millones se de paga mensual de pueblo para que ellos tengan, tengan este abandono de este pueblo. Bueno, pues, eh, estamos en lo mismo, pues eso es lo que yo estoy diciendo. Ah, bueno. <risa> pues, estamos en lo mismo, <risa> esto vamos a repetir lo mismo porque eso es lo que estoy diciendo. <risa> Mire, señor, entonces respecto a lo de Valle Nuevo, eh, la gente no cree mucho. En, en esa nueva medida que ha anunciado, mientras no se hable de sacar la cabaña y la villa que tienen los ricos en Valle Nuevo. Señores, y, y, y debo decirle que casualmente fue lanzado este comunicado hablando de la cuestión del agua. Ustedes saben que el presidente de la República anunció un proyecto sobre el agua, bastante ambicioso, que el mundo va a sufrir, no es que está sufriendo, no vas a sufrir grandes eh, inconvenientes por la falta de agua, por la poca calidad del agua que se produce y yo creo, yo creo definitivamente que para preservar el agua hay que preservar los bosques, hay que preservar el medio ambiente,